Y para ti, oye gratis. O a ir a la policía, gilipollas. Esto es por tu culpa. Yo los quemo, os he Pues decitos hasta arriba. Y no solo traje Bueno, Peña, estáis en Radio Malva 104.9 de la FM. La radio de la resistencia cabañalera. Siempre con una sonrisa de la que te van encima. Son la más imprenta imagen de la que la gente. Esto es un comunicador para toda esa gente que estáis desesperados. Y se os ha muerto toda vuestra familia que estáis viviendo un infierno aquí en Teams estamos organizando resistencia así que venid ya para toda esa gente ánimo y resistencia Este tipo es un gilipollas. Yo lo tengo muy claro. Hay que eliminarlo. ¿No se supone que la resistencia tiene que apoyar a los supervivientes? La resistencia tiene que estar basada en el amor sí. por las personas. Tiendas. El amor carnal. Ahora, yo no él mataba. Prendizaba y no gaé. ¿No? ¿A una corda? Mira, a mí me revienta tener que dar la razón a este imbécil. Pero ese tío es un peligro. Mira, yo soy la princesa orientada y ¿sabes qué te digo? Que todo lo hago por el cabañal, ¿eh? Y tanta muerte me revienta. Si nos cae bien o nos cae mal, eso da lo mismo. Porque pinchándose todos los días en dos años ya está muerto. ¿Qué? ¿Qué? Eso, si comes bien, se pasa. Pero se le puede utilizar para desviar las ondas de los payomulos. A los yonkis se le reduce la dosis. Y el se A mí no me importa, ¿eh? Yo, por la resistencia, lo que haga falta, no hay problema. Sí, sí. No han embolsado Brads sentido, ¿te? Eh? Mientras lo enviáis a él, a las hordas de zombies, pues nosotros podemos estar en el refugio. ¡Qué jode, este tío hay que matarlo. O no. A mí me da igual. Cualquier no, no, no, cosa, que mirarse. me ponga en peligro. Amigo, mi hermana, yo no lo quiero cerca. Por mí lo abandonaría a su suerte. Yo opino exactamente lo mismo. A mí lo que no me entra en la cabeza es que estemos decidiendo si matamos a una persona o no. Yo estoy a favor de a ver, la vida, siempre. Pero vamos a ver, yo te he dado una educación que estoy muy orgulloso de ella. Pero no es práctica en este momento. En este momento hay que cargarse a no ese tío. Según el tercero hasta ha llegar al último. No de dejar a ni tío? a Dios. No que que salvar la vida. ¿Tú no? ¿Tú no todo, lo que me tienes que de decir? Si ¿sí he has sobrevivido hasta la burte, <risa> <risa> ¿no? Bueno, la verdad es que hemos tenido muchas bazas. Si sí. el alcalde está desaparecido, diversos como muertos. Así es. Qué lástima, por Dios. Sí, Roberto. No, no somos nadie. Ya ves, ahora hay cambios en las delegaciones. Por cierto, ahora tengo una reunión con la jefa. Sí. Oh. Y hablaré muy bien de ti. <risa> Pero ya sabe que estamos para ayudar y no que haga falta, Justín. Eres un tipo dinámico, un tipo con talento. Aquí lo que hoy te llamará la jefe. Ah, no te preocupes. Ya me encargo yo de buscarte algo. Muchas gracias, Agustín. Ahora, Roberto. No Como veis, ya se han dado casos en otras partes del mundo. La cosa se nos ha ido un poquito de las manos. Aunque no todo van a ser malas noticias. Hemos encontrado la que robó la fórmula que estamos buscando. Te presento a Alicia Fuster, una de las científicas más importantes de la empresa farmacéutica que inventó el arma. Fíjate ahí cómo se guarda la planta que genera el antídoto. Y ahí todos los informes con la fórmula química del veneno. Probablemente lo hizo en un ataque de culpabilidad, dado el caos que ha creado. No me extraña con la que ha guiado la muy puta. Ya tenemos un equipo que la está buscando. ¡Esta zorra no se va a ir de rositas! De no estamos hablando de la niña Estamos hablando de, de, de ese hijo de puta Que es un sicario del ayuntamiento Estamos hablando de alguien que es muy peligroso Para nosotros y que baja de la resistencia Yo lo mataría con mis propias manos Tú no vas a matar a ningún. eso pasa por la asamblea para la, ¿no? Así para todo el mundo. Así para todo el mundo. Pues si se me acerca ese pedazo de mierda Que tenéis por el compañero, le voy a reventar sois todos compañeros, ¿no? Compañeros y compañeras, claro. Esto es una asamblea. Y yo soy un punto de la asamblea, el punto número 11. ¿Qué hostias hacemos con Germán? Vosotros no vais a decidir una puta mierda de lo que hacéis conmigo jamás. Entre otras cosas porque ya he decidido yo matarme. Y no por lo que digáis aquí ninguno de vosotros, y menos ese mono de feria. ¿Mm? Lo hago por mi hija. ¿Mm? Ya sé que soy peligroso. Pero solo os voy a decir una cosa. Si no cuidáis bien a mi hija, si le pasa algo a mi hija, juro que volveré de entre los muertos y hundo este puto barrio y a todos vosotros con él. A ver, ¿me estáis escuchando? Joder, para toda resistencia, calle Barracas, repito, calle Barracas, se está acercando una onda muy jodida de zombies y necesito urgentemente un puto yonki para desviarles. ¡A ver, Dios ya, coño! ¡Respaldo la puta vez! ¡Ay, qué vamos A ver, vamos a poner un tenuta para estos zombies. Joder, quiero no tostar nada, coño. Para resistencia espabilar ya que me follan un vivo. ¡Day, hey day, hey, day, day! es este café? Vosotros lo bebéis todo, ¿no? Y tú eres gilipollas, ¿no? Roberto Castro, acuda a una jefatura. Roberto Castro, acuda a una jefatura. Ese eso yo. ¿Lo sabías? Tengo reunión con la jefe, señor... Salcedo, aprenderá a respetarme un poquitito. Roberto Castro Segarra. Hola. Buenas. En tu historial aparece una novia de juventud, activista en movimientos sociales, de familia obrera y del cabañal. ¿Eso sale en mi historial? Uh -huh. Eso fue hace mucho tiempo. Estuvimos dos años. La tía estaba cañón. Además, al enemigo hay que conocerlo. Por supuesto. Fíjate en esta cara. Alicia Fuster. hay que encontrarla y con ella el antídoto en el que está trabajando, notas, muestras, todo. Hay varias teorías acerca de su paradero, entre ellas que está escondida en el barrio del Cabañal y ahí entras tú. Hay una especie de resistencia en la cual debes infiltrarte y recabar toda la información posible acerca de su paradero. Agradezco. Sinceramente, la confianza depositada en mí, pero... <coughs> Con todos los respetos, señorita Lourdes de León, jefe... Eh, tengo un posgrado de Political Management en Harvard y sinceramente creo que puedo adaptarme mejor dentro de la cadena de mando. No nos tienes que decir cómo tenemos o no tenemos que hacer las cosas. ¿Me has entendido, tonto del culo? Alcatilla. Sí. Es una prioridad encontrar el antídoto. Sí, sí, sí, claro. ¡Joder! Soy un monstruo. Mírame. ¡Puta monstruo! Eh, no, no, no, no, no, no, no. No digas eso. Para mí no eres un monstruo.